Tiempo de dejar por un momento la coyuntura e ir a conocer más sobre las artes marciales y un representante boliviano que trajo una victoria para nuestro país. Y vinimos hasta la avenida Arce para conocer el nido de cóndores donde trabaja y nos enseña Mario Vidal, el cóndor boliviano, nuestro representante nacional, así que conocemos más de él. El pasado 29 de agosto se realizó en Perú un encuentro de artes marciales de altura con la participación de nuestro representante boliviano, que ya lleva dando alegrías al país por varios años y en esta oportunidad no fue la excepción, él es Mario Vidal quien nos contó su experiencia. Sí, hemos viajado a Juliaca y bueno, hemos obtenido el triunfo eh, frente a un oponente de Puno, José Sandoval, otro cinturón lila, en la categoría de 77 kilos, en la disciplina de Nogi, Bolivia versus eh, Perú. En este torneo sí trajimos para acá el triunfo. Pero esta no fue la única representación del cóndor boliviano, sino que también nos representó en varias oportunidades más. Tengo actualmente en artes marciales mixtas 8, en eh, jiu-jitsu y nogi, alrededor de 20-25 peleas ganadas. Y bueno, eh, cuestiona caídas, tropiezos, derrotas o aprendizajes. Tengo siete peleas. Mario Vidal no es solo un representante nacional, sino que también prepara a muchos jóvenes a realizar este importante deporte para ser los futuros representantes de nuestro país. Efectivamente, estamos ya preparando atletas eh, dentro de lo que es el nido de cóndores, donde trabajo. Y llegan también atletas del extranjero, del Perú, a prepararse. Como el Team de la Mata, el Twin de la Mata que llegó y peleó acá en Bolivia, ganó las dos peleas que vino, porque les ayudamos a cortar peso, confían en nuestro trabajo y nos visitan en lo que es el nido de cóndores que ya se ha hecho un referente dentro de lo que es La Paz. Y ya estamos dentro del nido de cóndores. Por eso que vamos a tratar de aprender un poco más de lo que es las artes marciales mixtas. Empezamos. siempre un otra vez. Preguntamos, ¿cuáles son los requisitos para que una persona pueda entrenar? Bueno, los requisitos son tener voluntad, eh, más que todo tener las ganas de mejorar su, su vida cotidiana. ¿no? Atendemos a las personas desde los 14 años dentro de lo que es artes marciales porque es eh, un arte fuerte, es, un, es de contacto pleno. Y bueno, pueden entrenar hasta gente de 50, 60 años, no hay ningún problema. Obviamente la pandemia también afectó a los entrenamientos del nido de cóndores, pero ahora ya volvieron a las clases con el número de aforo permitido por las autoridades y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Ha afectado económicamente, más no moralmente, porque moralmente teníamos que seguir entrenando en casa, vía Zoom, al, al menos al comienzo de la pandemia y después se ha ido soltando poco a poco. Y bueno, eh, ahora ya tenemos un cupo limitado entre 6 a 8 personas por horario para que puedan entrenar. En esta ocasión también los integrantes del Nido de Cóndores nos cuentan su experiencia con este deporte. Eh, bueno, me parece algo muy increíble. He estado aquí un mes y realmente me ha ayudado mucho con mi físico. Me he sentido mucho mejor, me siento más saludable. Es muy interesante, nos sirve para muchas cosas, por ejemplo, un asalto. Siempre es bueno saber defenderse. No, es un deporte muy bonito y... Más que todo teniendo un profesor como es Mario, no que es siempre exigente, que siempre quiere sacar lo mejor de nosotros no y hace del, del deporte algo más apasionante, se podría decir. Por último, le dejamos los detalles de dónde queda el Nido de Cóndores para que usted se anime a aprender un poco más de las artes marciales mixtas. Los invitamos cortésmente a que vengan al Nido de Cóndores, ubicado en la avenida Arce, 2300, el número de teléfono es el 681-44744, son bienvenidos, serán bienvenidas vengan, no todo es golpear ni pelear, eh, acá los, les recibimos con las puertas abiertas, con las alas abiertas como es el nido de cóndores y efectivamente viene mucha gente a cambiar, a mejorar, no solamente a aprender a golpear, sino a mejorar su cardio, su estética y mucha gente no quiere tener nada que ver con, con esto de golpes ni nada de eso, sino más que todo a mejorar su, su estado físico y también su performance. Andrea lista para graduarse ya Oscar, ¿usted alguna vez practicó artes marciales mixtas? No, nunca, no tuve la oportunidad de practicar Pero ya tomé nota con Mario Vidal para poder ir Y por supuesto, fortalecer sobre todo la disciplina en las personas ¿Entra dentro del rango hasta los 60? Sin sin duda sin ¿Voluntad duda. para mejorar la calidad de vida? Momento de irnos a una pausa publicitaria